En el 2020 tuvimos que quedarnos en casa. Pero nunca dejamos de estar en movimiento. Porque sabemos que disfrutar también es salud. Nos acercamos a nuestros socios de todas las edades y rincones del país con distintas clases y propuestas que creamos de la mano de Sport Club. Y juntos, aquietamos nuestra mente. Bailamos y nos divertimos. Mejoramos la postura nos preparamos para trabajar desde casa, fortalecimos todo nuestro cuerpo y cuidamos nuestro corazón. Este año, seguimos a pleno movimiento, con muchas propuestas nuevas para acompañarte siempre en la búsqueda de tu mejor versión.